Hola, les saluda Miguel Ángel, asesor comercial de Alcosur. En esta oportunidad voy a hablar de uno de los beneficios de comprar un departamento en preventa. Es una inversión segura y muy rentable. El precio en preventa es menor y por ende es la oportunidad que no debes perderse. Y si desea alquilarlo o en su defecto venderlo, te va a generar una buena rentabilidad. Recuerda que los sensores de Algo Sur estamos para orientarte y absorber dudas.